lo fascinante de los libros es que nos permiten adentrarnos a nuevos mundos con este libro la teoría del todo de stephen Hawking, yo entré al mundo de la física es un libro accesible a mis pocos conocimientos de física antes de leer la teoría del todo yo estuve revisando este libro que se llama física de lo imposible de michi okaku que hay diferencias entre las posturas y entre la forma de explicar stephen Hawking es un poco más serio y Michio Kaku pone muchísimos ejemplos de la ciencia ficción, del cine, de las novelas, del de conocimiento popular. Aunque no soy un experto en física, puedo hablar sobre el resumen que hice de la teoría del todo y de cómo entendí yo los conceptos que están aquí explicados. El libro de Stephen Hawking se compone de siete conferencias. La primera es sobre el universo, la segunda el universo en expansión, la tercera agujeros negros, Cuarta, los agujeros negros no son tan negros. Quinta, el origen y el destino del universo. Sexta, la dirección del tiempo. Séptima, la teoría del todo. Son las siete conferencias de las que se compone este libro. La primera conferencia habla de la visión de la tierra plana, de la visión geocéntrica, que ese es el modelo aristotélico-polomeico. Luego habla de la revolución hecha por Copérnico, Kepler y Galileo, que son los que añaden los conocimientos de la rotación y de la traslación, además de que agregan que la Tierra tiene una forma geosoide. Entonces, en esta conferencia nos habla de cómo Newton, a través de su teoría de la gravedad, logró explicar todos estos fenómenos. Esta es la teoría clásica de la física. Es lo que nos han enseñado, al menos en México, respecto a la composición del espacio y de la Tierra y de los fenómenos espaciales y gravitatorios. Hasta aquí es la secundaria, al menos en México, la secundaria y la prepa. La teoría clásica de la física no es una teoría perfecta, porque en palabras de Stephen Hawking no termina de explicar si el universo se está expandiendo o si el universo está estático o si el universo se está contrayendo, pero investigadores posteriores se dan cuenta que los espectros de luz que emiten las estrellas presentan un espectro rojo, eso es el indicador de que las estrellas se están alejando. Un efecto como este hace a Einstein reformular la teoría de la relatividad y la solución a esto fue añadir el concepto de antigravedad que está incorporado en el tejido del espacio-tiempo. Bueno, después de esto Stephen Hawking nos habla de otro físico que nos puede ayudar a entender lo que está sucediendo y nos habla de Alexander Friedman. Para esto Stephen Hawking hace un resumen y nos explica que hay tres posibilidades en las que el universo puede comportarse. La primera posibilidad es que el universo está congregado, está concentrado en una masa esta masa de cero explota y después de la explosión se regresa a la posición cero. O sea, regresa a hacerse una sola cosa. La segunda posibilidad es que el universo está en una posición cero, se expande y después se queda quieto. Una vez que se expandió, todo queda en su lugar. La tercera posibilidad es es que el universo está en cero, está congregado, explota, expande y se expande infinitamente. Ya no hay nada que lo pueda volver a recluir en una sola masa. Va a crecer infinitamente. Estas son las tres formas en que Stephen Hawking resume las posturas que se tienen referente hacia el universo. Si la ley de la gravedad de Newton fuera coherente, el primer modelo debería de ser el indicado, porque eh, la masa está toda junta, explota, y ya una vez que ha explotado y que ha perdido, la masa debería de atraerse a sí misma y volver a concentrarse en una sola masa. Claro, la cosa se hace más complicada cuando sumamos la existencia de la materia oscura o de la antimateria. Y bueno, al final nos dice Stephen Hawking que el mundo de la física dejó abandonado este tema y se concentró en el mundo de los agujeros negros. O sea que este tema no queda al 100% establecido y todavía queda como un misterio. Stephen Hawking simplemente acaba su conferencia y pasa a la segunda conferencia. Los agujeros negros fueron una novedad porque los agujeros negros se descubrieron en la teoría es decir la teoría las teorías físicas establecieron que deberían de existir los agujeros negros y posteriormente se corroboraron los agujeros negros representaron una victoria para el conocimiento teórico de la ciencia les quiero comentar de una vez que en el libro de Stephen Hawking no hay fórmulas matemáticas son contadas las veces que se requiere o se usa la matemática para explicar algo es un libro meramente Verbal Está escrito y está explicado todo con palabras. No hay fórmulas matemáticas. Eso lo hace muy accesible, al menos a alguien como yo que no tengo conocimiento de estas fórmulas. Bueno, yo entiendo por agujero negro como el colapso de la gravedad cuya región se contrae en un espacio nulo. Dos agujeros negros se pueden juntar y formar un agujero negro mucho más grande. Los agujeros negros tienen un horizonte de sucesos. Si tú pasas ese horizonte de sucesos, el agujero te va a absorber y ya no puedes hacer nada para salir del agujero negro. Esa es la tercera conferencia. En la cuarta conferencia nos habla Stephen Hawking de dos físicos que lograron demostrar que los agujeros negros no solo succionan la materia, sino que también emiten partículas. Estoy hablando de Jacob Seldovich y Alexander Starovinsky. Cuando ellos demuestran que los agujeros negros emiten partículas, Stephen Hawking se pone a investigar referente a este fenómeno y es cuando Stephen Hawking postula que los agujeros negros pueden emitir luz. Stephen Hawking demuestra que pueden emitir rayos gamma y rayos X. Esto es algo que no se tenía en consideración antes. Bueno, en la quinta conferencia, que para mí es la más interesante, porque nos platica una anécdota de cómo Stephen Hawking conoció al Papa. En 1981, resulta que la iglesia no quería cometer el mismo error que cometió con Galileo Galilei, invitó a expertos para que les hablaran sobre cosmogenia. Esta anécdota donde un científico se reúne con un religioso me recuerda muchísimo a la anécdota de la que nos habla Levi-Strauss en su libro Todos somos caníbales De este libro ya hice yo un video hablando sobre el suplicio de Papá Noel Hay otro artículo que se llama August Comte e Italia Aquí nos platica Levi-Strauss desde un estudio antropológico de el peso que hay que un científico sea requerido por un religioso para platicar yo inmediatamente hice referencia entre esta ocasión en la que August Comte fue también al Vaticano. Porque esto es un hecho, esto es un hecho, es asombroso. Pero el positivismo, que es lo que representa August Auguste Comte, fue al Vaticano, a platicar con el Papa. Entonces, bueno, a mí esta, esta anécdota que nos platica Stephen Hawking me fascina bastante. Como sea, vamos a volver a eso. Si quieren que hable sobre el ensayo estructural que hace Levi-Strauss referente a la visita de August Comte a Italia, por favor, déjenlo en los comentarios. Aquí el tema es que el Papa les dio una audiencia a los invitados, que eran científicos. Básicamente les dijo que estaba bien estudiar todo lo que es después del Big Bang pero que no deberían de investigar lo que sucedió antes del Big Bang. Porque eso era el momento de la creación y por consiguiente la obra de Dios. O sea que la, la religión por un lado acepta el valor de la física y de la ciencia, pero por otro lado todavía le pone una traba y le dice a través del dogma que necesita la religión para sostenerse, que no investigue más allá de, de la creación. Y por otro lado, ya en temas de filosofía, el momento de la creación, el momento del Big Bang, no deja de ser otra cosa que la idea aristotélica del de motor inmóvil. Filosóficamente, el motor inmóvil de Aristóteles es esta misma idea, claro, ya por parte de la física explicada a través de la materia, por parte de la religión explicada a través de la creación pero el concepto de materia inmóvil es meramente aristotélico. Stephen Hawking nos platica que el tema que él fue al Vaticano a exponer era precisamente sobre lo que sucedía o sucedió antes del de Big Bang. Lo hizo con un lenguaje matemático y técnico de tal forma que nada más lo entendieron las personas instruidas en la física matemática y en los tecnicismos de la física pero ese fue su tema de exposición. Bien, lo que yo entendí de este capítulo y que me ayuda a hacer como un resumen es que antes del Big Bang el universo estaba compuesto de litio y de berilio. El universo se componía de fotones, electrones, neutrinos y sus antipartículas. Uno puede acceder a este libro y adentrarse en estos conceptos, pero después de leer el libro lo que sigue para mí es empezar a investigar a qué se refiere con cada una de estas definiciones cómo funcionan y en qué momento histórico se descubrieron o sea que para mí todavía a partir de aquí surgen dudas que yo tengo que empezar a investigar es mi segunda fase después de leer este libro bueno la sexta conferencia nos introduce al tiempo al tiempo desde la teoría cuántica donde una partícula que va del punto a al punto b no tiene una única historia como la tendría en una historia clásica de la física. En cada historia hay varios números, unos que representan el tamaño de la onda y otros que representan el tamaño del ciclo, la fase. Al final habría que sumar las ondas asociadas a cada historia que pasan por dicho punto. Bueno, la última conferencia nos habla de la teoría del todo, de cómo la teoría clásica de la física la teoría de la relatividad, la teoría de la gravedad cuántica, la teoría cuántica, la teoría cuántica de la gravedad, la teoría de cuerdas, han intentado hacer una teoría que explique todos los fenómenos del mundo, pero ninguna de estas teorías lo ha logrado. En este punto es su conexión con la filosofía. Están en la misma posición en la que se encuentra la filosofía no tiene ni la ciencia ni la filosofía una teoría exacta de lo que sucede en el mundo. Hawking nos explica que cada teoría solo funciona para explicar un número determinado de fenómenos y que él con su conferencia tuvo la intención de divulgar los conocimientos que tiene de ciencia y de física para que todos los interesados que estamos en este universo podamos aportar y entender mejor lo que sucede en nuestro universo. Bueno, hasta aquí vamos a dejar el video. Yo espero que les haya gustado. Déjenme saber sus comentarios. Díganme qué les ha parecido el video. Si les gustó el video, denle manita arriba, suscríbanse al canal.